Hola a todos, bienvenidos al canal, bienvenidos un día más a War Thunder Esta vez nuestros amiguitos de Gaijin nos traen a este escenario dominación puerto de carga Que personalmente no me gusta Bueno, salimos con nuestros tanques rusos, un BR de 7.3, el que tiene el objeto 7.3 A ver las Pensé que tenía alguna. Nada, nada, nada. Salimos con el T-3400 desde la zona esta para ir a por la zona A. Arranca T-3400. Vamos al lío. Aquí se trata rápidamente de cruzar la carretera. Cuidado con los guardarraíles. Nos frena bastante a la hora de... Así que a la hora de atravesar, así que yo lo que recomiendo es aprovechar los huecos que dejan los compañeros que van antes Y así no pierdes velocidad, porque aquí quedarte atascado en medio de ahí de los guardarraíles Eres encima, estás de lateral y en la avenida prácticamente eres un blanco perfecto Aquí a 700 y 600 metros te arrean y te quedas en el sitio y ahí acaba tu aventura, nada más empezar. Bueno, hemos dicho que vamos hacia la zona A. 410, 400 metros. Ojo, no tropecemos con tantas cosas. Venga, yo voy en segunda. A ver lo que da la mata. Venga, rapidito de 34. Ya nos queda poco. 250, 240. Estamos ahí, casi Venga, ese BMP va por delante de mí A ver, a ver, se me ha ido la mira muy lejos Está tomando la zona C Bueno, nosotros P, ellos C Venga, vamos rápido al loro Que pueden aparecer en cualquier momento Por ahí lejos, ah, más o menos Sí, sí, 600, 500 metros aproximadamente Venga, ahí, rápidamente Tomando A Venga, humito. Bueno, un poquito, un poquillo nos hemos llevado de la zona. Vamos a quitarnos de aquí en medio porque los enemigos pueden empezar a aparecer o tanto por la derecha o por el, o por el frente. Vamos a echar un ojo por esta parte. Despacito. Compi, tropecemos. Perdón, perdón. venga, disparos de ametralladora, ahí, eh, tanque ligero, justo por ahí detrás vamos a ver quién es el pajarito, a ver si le podemos pillar por esta parte ahí, dos cincuentas, está bien, perfecto Estamos por delante del enemigo. bueno, si te pilla relativamente, vamos a ver, ver. si la marca ahí, por ahí no se ve nadie, cuidado. venga, listo, ese ha caído te pillas relativamente cerca a un enemigo Aunque tengas la mira 600 a 3000 metros Es igual, si lo tienes enfrente Es tontería, ¿no? Pero cuando ya La cosa Yo creo que entre 150 a 200 metros de partida Y si no ajustas bien la distancia Se te puede ir el tiro bastante arriba No puedes fallar lo importante es nunca quedarse corto. Eso es lo principal. Venga, artillería en la zona B. Eh. Tanques medios. Dos tanques medios por ahí. Bueno, estoy totalmente tapado. Por aquí no veo nada. Venga, ese compi. Velme, BMP va para adelante. Vamos a ver qué tenemos por aquí. A ver, eh, cuidado con esa barca. Eh. cuidado. La ametralladora. No, no veo nada. Los tablones de madera me tapan Venga, a ese compi Le disparan con la metradora al loro Cuidado, cuidado Te asomes tanto A ver, a ver, a ver Este tío, ¿quién es? ¡Boh! Ha venido desde ahí Desde la derecha, desde la zona del puente No veo nada Venga, misil Ahí está, justo en esa esquina ¿Quién es? ¿Quién es? A ver, a ver, a ver eh, Por ahí se ve Venga, 350 Impacto ah, Le pilla justo en el vintage inclinado Venga, ahí sigue la marca del tío este Venga, este pajarito De ahí no se mueve Está justo en la esquina Y el BMP Pues ahí aguantando el tipo Al ah, loro Hay un tanque ligero nuestro Ahí bastante avanzado El D2 No sé si se... No, si... Tiene controlada bien esa zona Puede ser que por esta parte No aparezca nadie O por lo menos Pueda avisar Bueno, estoy confiando De que lo haga bien Ah, ¿qué ha pasado por ahí ¿Qué es eso? A ver, a ver, a ver Es esta ahí detrás Detrás del puente No se ve, no se ve Venga, esa marca oh, Al BMP me dando zapatilla. Ah, ahí está Callo Loro, ¿eh? Por ahí se mueve algo Mira, Mi compi sigue por ahí Venga, tenemos artillería Venga, tanque medio, zona B Ese tío se ha movido por ahí Ahí se mueve algo, vamos a ver A ver, a ver quién es Venga, por dónde sales Ahí está el cañoncito, venga, asómate Bonito, ahí, perfecto De lateral Perfecto muy bien. Bueno, la zona es nuestra, la C es de ellos, el jefecillo está en C, a ver si la puede tomar, y en B pues no avanza nadie. Venga, tan cazacarros ahí delante, en D3 y el compi de D2, a ver qué es lo que es capaz de hacer. Vamos a avanzar por esta parte, hacia el respawn, si sí, podemos, si nos dejan al loro, al loro, oh, al FV. 4202, todavía queda un tanque pesado. Y aquí estaba el colega. O por lo menos me pareció. Venga, vamos perdiendo, cojonudo. Y ese 6, tanque pesado. Venga, salimos. ¿Desde dónde? Venga, desde el mismo sitio. Venga, al ataque. Vamos, 450, está bien. 350, así pues, si fly. Ya los enemigos pueden estar relativamente cerca Vamos, rapidito Venga, dale caña, tío Que ese no te quieres premium Vamos, corre colega Vamos a ir a por B Porque no nos queda otra Esto está jodido Venga, no tenemos arbolitos eh, ¿qué es eso? Vaya Al loro, cuidado esto un tanque ahí? Pero digo, ¿estará muerto? Venga, venga, ahí sale, ahí sale, venga, vamos. Est ¡Ay, perfecto! Estabilización del cañón, ¿qué tarde has jodido? <risa> <¿un> ¡Cabrón! <risa> bueno, madre mía, venga, tanque ligero por delante, vamos a ver qué hay por aquí. Estos están, estos están muy, muy cerca, estos, esta zona está muy deshabitada, estos seguros que han avanzado a pasos agigantados. En cualquier momento nos saldrá alguien por aquí No, no queda mucho, la verdad No, no ¡Ah! Vaya ¿Qué es esto? Vaya, el arbolito delante No me jodas Venga, extintores Vamos, intacto Vamos Ah, mi me dispara Venga No, venga Joder Venga, listo, cao Cañón roto Y dos enemigos Se acabó Lorraine Joder, el otro me destrozó el cañón. Ah, no, me lo destrozó este Pues nada, No tenía nada que hacer Venga, salimos con... Ese tren no venga el objeto. El objeto, eh, si sí, el objeto, el 120 es muy blandito, pero tienes un cañón que se lo me Cambiamos de zona. Venga, vamos a salir desde esta. Ahí está, proyectiles sí, sí, sí. de flecha. Debemos presionar más al enemigo. Que va ganando, pues claro. Venga, la zona C la está tomando un colega. A ver, la zona A está tomada. La zona B no se acerca a nadie por allí. Ahí va. Pues había dos, pues varios. Eh. Estaba el Rain estaba el que yo le disparé. El FV este en el inglés que me destrozó antes. A mi de 34 y por aquí esto está muy muy vacío, no hay nadie, aquí es joder, una auténtica temeridad, aquí ya jugársela, venga, y rezar de que en una esquina no te estén esperando Ah, qué puto desastre Esta partida, así la vamos a perder, venga, la zona C, ¿qué ha ocurrido? Ah, qué mal están tomando la zona C. La zona B, el colega este, ni la toma. A ver, jefecillo por ahí, con un avión. Al bueno, espacio. Una zona. Estoy más pendiente del mapa y no estoy viendo el escenario. Me... Es que claro, nada más que tenemos los ojos. <risa> Venga, antiaéreo suena por allí. Es avión, el jefecillo pasó por allí y ese antiaéreo... Acá dispararé, o sea, tenemos un antiaéreo por ahí Venga, esa marca, al lado de B B, la han tomado Venga, hay dos tanques pesados en la, en la avenida Puede ser que a ese colega lo tengan a raya Pero desde el respawn pueden ir rápidamente hacia la zona A Y ya esto, esto se cae Venga, ese tío, esa marca Otro sé si es el mismo tío o será otro Venga, pues nosotros por si acaso vamos a hacer un poquillo de tiempo soy muy blandito, en cualquier sitio me pueden estar esperando, hago mucho ruido, pero daremos un cañón que es cojonudo, venga, claro que va ganando. Yo me quedo aquí a la espera de acontecimientos, a ver si veo a alguien moverse, voy a dar un par de minutillos, no más. Muchas veces la impaciencia o el correr el correr hacia una zona, te están esperando, es justamente lo que hacen Venga, ese antiaéreo, vuelve a sonar, ese avión nuestro pasó por C, está por ahí el tío, ahí está, la marca, justo antiaéreo en la zona C Antes, antes pasó ese avión, el jefecillo, venga, ha caído uno ahí en el lado de B, venga, ese avión no es nuestro Venga, el otro se ataca C, perfecto Y el antiario está ahí Pues me parece a mí Que se hace pillado nuestro avión Bueno No vamos a dar Más tiempo ya Esto ya Está casi perdido Hay que jugársela Así que vamos a por la zona C Un tanque pesado, esa marca Venga, ese tanque medio, ese compi Ha marcado por ahí A ver qué nos encontramos A ver, ¡Oh! ¿qué es eso? Va ah, por ahí, por ahí, por ahí, por ahí Ay, qué lástima Dos segundos antes y no se me escapa Bueno, ese tío va para allá Vamos a intentar flanquearlo Puede ser que me haya visto O no Si no me ha visto Puede ser que lo podamos sorprender Y si me ha visto Pues quizás me esté haciendo en la gancheta A ver Por aquí, pegadito lo tengo en un compi Ese tanque medio Acercándose a la zona C El anteario En teoría estaba por ahí En teoría Venga, vamos a echar un vistacillo A ver qué hay por aquí El compi tomando C hay que contraatacar. El Bah Pues será ese AMX-13 Pues sí Pues me, el tío me ha visto y, se, y ha dado la vuelta Así que me pilló Me pilló Me, pilló. me vio y yo me moví. Pues nada, la serie de jugada redonda. Pues lo que nos queda: el SU-100P. Venga, caza carro escapotable. Buen cañón. Buena velocidad de recarga. Pero blindaje cero. Pues vamos a hacer. O por lo menos meternos por aquí. Venga, ese compi. La MX iba para C. Y ese compi, ese carro medio. Pues a no ser que pueda con él. Ahí es. A ver qué pasa Entre la MX y el tanque medio Venga, compi, qué pasa Vamos a ver, a ver, a ver, a ver Qué pasa por aquí Venga, la zona C la están tomando ¿Qué es esto? ¿Eh? ¿Cadáver? ¡No! Vaya, era el colega La MX-13 Pero no tenía claro si era un cadáver o no El caso es que hasta que no se movió Si hubiera disparado Lo hubiera pillado de lleno Bueno, esto se está perdiendo Así que nada La zona C la ha tomado el compi Pero la MX-13 sigue por ahí A ver si lo podemos flanquear Esta vez por aquí O no nos hace lo mismo a nosotros Que la otra vez Venga el lorito Despacio Si es que, si es que tampoco es pod tampoco podemos correr mucho Con esto que llevamos El tío puede estar en cualquier sitio Nada más sabe que le he disparado Ahí está tomando C A no ser que sea otro Es él el que está tomando C Así que vamos a ver por dónde lo podemos flanquear A ver por esa calle Por ahí pegado al muelle está eso cerrado Y por aquí también Ah mierda, tiempo precioso Nada te puedes acordar de memoria De todos los escenarios Es muy difícil Venga, el tío sigue tomando C Hay que irse a por C Esa marca, ¿por dónde? Bastante lejos Venga, un tanque pesado Por ahí viene el colega ¿Quién ha tomado la zona? La C, exactamente Venga, Por aquí tiene que estar el pájaro Vamos a ver, a mí que... Está. Venga, el IS. IS-2. Vamos, compi. A ver. Si por aquí, desde esta parte. A ver, veo algo. Ah, tío, disparado desde ahí. Mi compi sigue vivo, ¿eh? Pero... Ya destrozado el cañón. Venga, vamos, vamos a hacerles aquí un cable, aquí al colega. A ver, a ver, a ver. Sí, por ahí se mueve algo. 230 metros, la zona C. Vamos a ver Despacito, a ver, a ver, a ver, Ahí está, tanque americano Ahí está, venga somate bonito, por aquí, por aquí, por aquí No, por aquí, venga, vamos a ver Perfecto Objetivo destruido Venga, este está reparando Vamos a ver Al loro, despacito El AMX-13, no sé dónde está ¡Eh! Otro dispara ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? Vamos, vamos rápido Vaya, venga, a ver, por ahí, por ahí ya está. Ahí, venga, ahí oh, el otro americano. Oh, me ha tocado un poco. Paras. Oh, compi era ese, la MX13. Bueno, sigues vivo. Perfecto, has podido con él. Muy bien. Venga, reparando. Sigue mirando para adelante. Venga, entonces ya me quedo tranquilo. Pues nada, toca ir a por la zona C. 150 metros, perdón, 130, 120, venga, despacito. C. Venga, hay otro compi. Hay tanque medio por delante. ¿Quién ha tomado zona? Han tomado B. Venga, nosotros C. Al loro. Cuidado. Venga. Y ese dos. Te animas. Venga, ese compi viene hacia C. Rapidito. Venga, venga, venga Uf, está la partida muy justa Vamos rápido, toma C Vamos, venga Zona capturada, bien Dos pases Al loro, con esa calle Venga, cruzamos rápido Venga, vamos Vamos a... ¡Eh! Ese compi, el tanque pesado está ahí Pero el tanque medio que antes vía había... Que vi antes por ahí no está. Y esa explosión. Vamos a ver. Al loro por aquí parece que hay alguien. Al loro a ¿eh? ver por dónde está. No veo nada. Por aquí, por allí, por aquí. ¡Ah! ¿Qué es eso? ¡Ah! ¡Venga! Es este. Ahí, perfecto. Vengador. Pues sí, mató a mi compañero. ¡Ojo por ojo! ¡Hombre! Era mi amigo, profesional 5, ahí estaba la MX13, ya sabía yo que estabas por aquí Estaba el tío por aquí, yo, sí, sí, parece, parece, pues sí, perfecto Uf. qué bueno eres ese, para lo escapotable que eres, muy bien Estupendo, compis, estupendo Venga, esto es Cruz. estamos Venga, igualadísimo, ¿qué pasa aquí Venga, vamos Mi compio a Las tres zonas son nuestras ¿Qué pasa, ah, digo, yo por un momento Por un momento Parpadeaba pa, pa la zona nuestra Venga, eso es, ah, ya está, es verdad Cierto, cierto, sí, sí, sí Otro más este, este, este, este, Al de lejos ha pasado uno, venga, aquí tenemos un heavy tank Vamos a ver, pues, este jodido Ah, tenía que haberle dado justo en el lateral, pero en la parte alta Venga, vamos a quitar la vuelta rápido Venga, corre, corre, que estés lento Venga, ah, no, venga, listo, no has podido misión cumplida, sexto en el equipo si me esa marca justo a lo lejos Y este que aparece, venga, vamos a ver Sexto en el equipo, Trin. 6 Muy bien, y le hemos ganado justo por los pelos 5 Objetivos: 10 impactos, impactos, 12 zonas capturas, 89% de actividad. Perfecto, venga la transmisión del SUP avanzando y la investigación del T-80B. Se ha ganado al final la partida aquí en ¿eh? dominación Puerto de Carga Bueno, espero que os haya gustado la partida los buen like Si os ha gustado la partida Reglaros abajo Caja de comentarios Enlace cuadrón Ibis En Discord Instagram Y Facebook Y os dejo también el enlace De nuestro amigo Draconianus En Twitch Pues nada, esto ha sido todo De dominación Puerto de Carga Y nos vemos en un próximo Chao